Yo tengo un pana mío que huele más con un perfume. Divido con el que me reta, y para que me sume. No se la balance en juego <risa> para tocar el que me depure. Estoy troteando en una esquina, en un canal de lunes a lunes. En toda la discoteca, que me pongan este disco. No te puedo dar, dar la luz, con los federicos, de Solo cuatro veces, yo le pase a ser pico. Manito por el perico, pregunto por el tipo. Le guste a la tipa. Es que ya está clara que prendo la de, la de califa. califa? Yo sé que voy muy rápido, muy deprisa. Paro cu, -cu, -cu, -cu para los que están muerto risa. Para del para papá, tú la para del para papá tú la para del para papá la para del para papá un El gato nunca a mí me va a llegar, para del para papá la para del para papá la para del para papá. Conceplo, tú, nunca me va a llegar y deja de criticar, critica. ¡Da de crítica ¡Da de crítica! que tú no me vas a llegar y deja de criticar, de critica. que tú no me vas va a llegar, te voy en Tú dando corriente, pero si está conectado. que llevo chuki, entra que te va a patillar. Tú dando corriente, pero si está conectado. conectada. Ya voy a chuquitar, mientras que te vas patillado. Estoy dando pero si está conectado. Que yo voy a chuquistio, mientras que llevan patillado. Estoy dando corriente, pero si sí está conectado. Tú corriendo, estoy corriendo. Estoy dando corriente, Estoy dando corriendo, corriente, da, pero si está conectado. Para mí, yo que huele más con perfume. Divido con el que me reto para que me sume. la balanza en juego para que el que me depure canal de lunes a lunes, en todas las discotecas que me pongo este disco. No, no te, te puedo, puedo dar, dar la luz loco, pero, pero con los Federico. Tan solo cuatro meses yo le pasé cien y pico. Tengo los costes en hueca, manito por el perico. Pregunto por el tipo. me guste a la tipa. Es que ya está clara que entiendo la, la de, la de califa. Califa. Yo sé que voy muy rápido. Muy deprisa. Paro para cuicui, para lo que está muerto en risa. Yo paro para cuicui, para lo que está muerto en risa. Yo paro para lo que está muerto en risa. Yo toco un panamio que huele, perfume hago un perfume. Divido con el que me para tocar de puris, un en una esquina con un canal de lunes al lunes, toda la discoteca que me pongan este rico. No te puedo dar la luces, espera Pero con los Federico. Solo cuatro meses yo le pasé científico. Pongo lo que tú puedes, amenito, por el verigo. Pregunto por el tipo. Le, le guste gusta a la, la tripa. tripa. Sé que ya está clara que, que prendo pre la de califa Yo sé que voy muy rápido, si ah, yo estás muy, muy deprisa. deprisa. Yo paro con el cuicuipa, lo que está me muerto es risa. La para del paravapa, Yo la paro del paravapa, todo un pripipas. Si la para del paravapa, todo un pripipas. Con esos flojos cuicuipas, nunca a mí me va a llegar. Deja de crítica, deja de crítica, deja deja de crítica va a llegar deja de criticar deja de criticar deja de criticar es paqueteo, va a chuquetear, voy a que te vean oh, oh, oh, patillao. Estoy, oh, oh, estoy, oh, oh, oh, estoy dando corriente, pero sin te conectado. Estoy dando corriente, estoy dando corriente. Estoy dando corriente, pero sin te conectado. Estoy dando corriente, de nuevo, un, uh, un, uh, no. dos, eh. Yo tengo un pana mío que huele más con un perfume. Y vivo con el que me reto, y con que me sume. Puse la balanza de juego para que el que me depure. Estoy trateando en una esquina, en un canal de lunes, al luneto. La discoteca que me pongan este disco. No te puedo dar la luz. Coopera con los federicos. Tanto los cuatro meses yo le pasé ciento y pico. Tengo la a manito por el perico, tengo le guste a la tipa es que ya está clara que, que prendo la de califa yo sé como rápido, ah, muy deprisa para pa los que, está que te muerto es risa yo para los que para que risa para lo que te ha vuelto a risa, risa. El paquetea, para papá, soy la para del para papá, soy la para del para papá, soy la para del para papá, todo, para del para papá, todo un piripipa, con ese flow de cookie cato, nunca a mí me va a llegar, para del para papá, para pa. soy la para del para papá, soy la para del para papá, soy la para del para papá, soy un piripipa, con ese flow de cookie nunca a mí me va a llegar, y deja de criticar, deja de criticar, deja de criticar, que tú no me va a llegar, deja de criticar, deja de criticar, deja de criticar, que tú no me va a llegar, en paqueteo, en chuqueteo, en te va patillao, estoy dando corriente pero si te conectado, <risa> <patillao>. <risa> estoy dando corriente, pero si te conectado. Estoy dando corriente, estoy dando corriente, pero si te conectado. Yo, dando corriente, estoy dando corriente, estoy dando corriente, pero si te conectado. Pero compa!